Hola, hace días estuvimos hablando sobre la, la metodología de las cuatro disciplinas de la ejecución. La primera nos decía que debíamos definir una meta crucialmente importante. La segunda nos proponía que definiéramos unas medidas predictivas para saber qué teníamos que hacer todos los días y así no desenfocarnos con lo urgente y trabajarle en lo verdaderamente importante y así cumplir la meta. La tercera disciplina nos propone que llevemos un tablero de resultados convincente. ¿A qué le ha puesto el tablero de resultados? A que todo el equipo esté comprometido, a promover el compromiso del equipo. Simulemos un partido de fútbol o de cualquier deporte, siempre vamos a necesitar saber cómo vamos en el partido, cómo vamos en el tiempo, si vamos cumpliendo, si vamos ganando o cómo vamos para así saber a qué más le tenemos que hacer fuerza. Entonces, ese es el objetivo de llevar un tablero. Que primero sea visible, que todo el equipo sepa fácilmente cómo va. El segundo objetivo es que yo al mirar el tablero pueda fácilmente identificar si voy ganando o perdiendo. Eso me va a facilitar a mí como equipo como o como colaborador eh, definir a qué le debo apostar, qué debo cambiar, qué debo, debo mejorar o qué acciones debo hacer para impulsar ese indicador y hacer que cumplamos. Y ter la tercera característica del tablero es que sea un tablero muy fácil de diligenciar. Lo ideal es que el líder de cada equipo todos los días esté actualizando el tablero para que todos los días el equipo pueda entrar a revisar cómo vamos cumpliendo. Ese es el objetivo. La idea es que a partir de ese momento, si aún no lo llevan, que empecemos a llevar un tablero de resultados y así todos los días sepamos si vamos ganando o vamos perdiendo ese partido que nos propusimos. Muchas gracias.